a ver intentaremos entrar las veces que sean necesarias intentaremos entrar ya tengo casi 40 minutos tratando de ingresar en vivo para enseñarles a pintar unas florcitas está bien complicada el internet y las redes estos días y así estarán buenos la mayoría de días, ¿no? a ver, vamos a ver si está conectada uh -huh. Sí, ahí yo me veo conectada pero veo que, ahí está Leslie acabo de verte, Leslie pero veo que se pone a pensar, mire. Muy, muy mal está la red, ¿eh? Es casi imposible. Para... Sí. Ahí está pensando. Ahí veo varias entrando. Vamos a, vamos a ver. Vamos a ver si llega a entrar. Si sí puedo trabajar. Ahí veo a Les. Veo a Celeste Delgado Quesada. María Soledad Carreño. Fresia Cero, ahí están entrando. Sandrita, ¿cómo estás Sandrita? Como les digo, tengo casi 40 minutos, minutos tratando de entrar. No logro verla, mis cari. Mm. escucha el audio y no se ve. O se ve y, y no se escucha el audio sí, yo me imagino que debe ser por la cantidad de gente que está conectada, ¿no? en la mañana también estuve tratando de conectarme eh, para enseñar mi mandil, que ahorita lo tengo puesto y, y me botó me botó de, de la página vamos a ver si ahora sí pero leo el comentario de Frasia que dice no logro verla, la Miscari hay que tener un poco de paciencia como les digo, ahora la mayoría está eh, haciendo sus conexiones y está muy bien, ¿no? Porque nos llenamos de todo el conocimiento de las otras mises de otras profesoras. Me parece maravilloso. Pero nos, eh, nos congela el internet. Ahí veo que estoy en vivo. Hay un comentario, el de Fresia. Pero está como pensando. No sé si lo ven. A ver. Me mandan corazoncitos o mensajes. Para saber si me están escuchando. Ay, qué pena. Si no llegara a conectarme en vivo. Para hacerles esta. Esta clasecita. Que tengo ganas de enseñarles. Cómo pintar las Oakberry Lane Blossom. Si no llegara a conectarme. Eh, grabo un videito. Que la idea. Es poder conectar. Ahí veo a la señora Vitalina, a Kemi. Hola, chicas. A ver, confírmeme si se está viendo o oh, estoy hablando por las puertas <risa> Porque acá por el teléfono sale que está pensando. A ver, ¿están ahí? Si alguien me dice sí, no, veo conectadas. bueno, intentaré ya vamos a trabajar con la Leaf Accent este sello tan hermoso de Leaf Accent ay perdón, he quedo un poquito para poner más luz este de aquí, el de Leaf Accent y vamos a trabajar con las Oak Berry Lane Blossom. son hermosas, estas flores me encantan de verdad que son lindas. Eh, como les comentaba, recuerden que siempre viene el sello y el troquel viene aparte. Ya, cuando me preguntan, Cari, ¿qué? Recomiendan esta. Berry Blossom. Esta es la que yo les recomiendo. A ver, ahí está. Como les digo, el sello viene aparte y el troquel viene aparte. Y además les recomiendo estas hojas. Las Leaf Accent. A ver, ahí las veo. ¿Sí? Están ahí. Si me pueden decir, si ven, sería entre. Si no, estoy hablando por las puras. Esta es la que recomiendo, como les digo, tiene estos detallitos acá. Ah, sí, ya. Estoy viendo que están entrando. Ojalá que sí. También viene el sello y el troquel viene aparte. Estas son las que recomiendo sí o sí para trabajar. ¿Ya? Eh, yo aquí en mi cajita tengo varias ya selladas y troqueladas como pueden ver tengo troqueladas rosadas ahora les voy a enseñar diferente a como de ayer ahí veo ahí veo que se están conectando bueno, espero que sí estén ahí eh, tengo rosaditas, tengo estas fucsias o, no, mejor dicho Fuxes no, moradas ahí está tengo moradas tengo celestes a ver ahí están, me pueden escribir si es que estoy en vivo porque por ahí veo que se juntan pero no no veo que está estar en vivo tengo amarillas por acá a ver ahí está amarillitas entonces, eh, la idea es pintar estas, no las voy a pintar como ayer, voy a pintarlas diferente. A ver, me confirman, sí, sí, si sí me ven, porque si no me ven estoy trabajando por las puras. Voy a sacar una hojita blanca, veo varias que se van conectando, pero no sé si estoy en vivo. Uh -huh. sigo viendo gente que se conecta esta es esa. Eh, ya, a ver las tintas las tintas que podemos usar, como les decía ayer podemos usar cualquiera de las tintas que tengan, sean archival sean mementos la cosa es que tengan color no es cierto? Aquí yo tengo algunos de mis estuches, ¿ya? Y como les digo, vamos a escoger, ¿ya? Voy a pintar, por ejemplo, de las amarillitas, ¿ya? Ahí está. Voy a pintar de estas amarillitas, voy a sacar dos medianas, de repente tres medianas y dos chiquitas, ¿ya? Chiquitas luego de las rosadas vamos a pintar dos rosadas, dos medianas una más grande ya de estas moraditas dos grandes, también hay medianas y también hay pequeñitas no de las moradas. No tengo pequeñitas. Ya, no importa. Y estas turquesas. Dos de estas. Una pena que no, se, no, es, no esté bien la conexión a internet. De verdad. Ahí está. Pero siguen entrando. Veo que siguen entrando. Espero me estén escuchando. Ya está. Vamos a poner este por acá. Entonces, para las amarillas, ¿qué es lo que yo hago? Busco un amarillo suavecito, como este de aquí. ahí, ahí, Que es el Chrome Yellow. Y un amarillo más oscurito, como el Butter Coffee. Ahí está. Ya, esas son para las amarillas. Uno más suavecito y el otro más oscuro. Para... a ver, para las turquesas. Puedo escoger este de aquí, que es el más fuerte, y escojo el sky blue, que es el más suavecito. Así. Ya, estas serían para las turquesas. estas es para las amarillas, estas es para las turquesas azules. Para las rosadas, me gustaría el pink peony, que es el más suavecito. Y además, podría ponerle el vibran fucsia acá ya les voy a enseñar a pintar con dos colores y para esta moradita me gustaría el violet como base y el majestic violet al fondo podría ponerle esa o podría ponerle esta aquí voy a poner esta ya muy bien a ver si ¿sí me ven hola hola pati Ahí alguien me escribió. Eso quiere decir que sí me están viendo. Muy bien. Entonces, continúo. ¿Ya? Entonces, han visto cómo he escogido los colores de cada una de mis flores, ¿no? Vamos a bajar un poquito y vamos a empezar aquí con las amarillitas. Con las amarillitas. Déjenme ver mis, eh, mis esponjas. Voy a usar unas nuevas. Entonces voy a empezar a pintar con el Chrome Yellow, ¿ya? Hola chicas, ¿cómo están? Voy a empezar a pintar con el Chrome Yellow. El Chrome Yellow es el que voy a pintar como base, ¿ok? Así, como base. Ya, me he demorado tan para conectarme que miren la hora que es. Y les cuento que en, a las 8 hemos quedado, me parece. Vamos a hacer una un karaoke pijamada, entonces no me puedo quedar mucho tiempo. Entonces a las 7 estoy terminando, ¿ya? Si no llegara a verse bien lo que voy a hacer, lo voy a grabar. Estos días la conexión está malísima. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos poniéndole una base. ¿Ya? Una base. A todas las amarillas con el Chrome Yellow. Casi ni se nota. Se nota un poquito, no se nota mucho. No voy a pintar estas esta nada más. Vamos a ver si mañana la conexión está mejor. Ya está. Y esta chiquitita. Ya está. Entonces hemos pintado con el Chrome Yellow. Con este de acá. ¿Ya? Voy a cambiar de esponjita. Y voy a pintar esta vez con el Buttercup. Que es más amarillito, más fuerte. ¿Ya? Y le voy a dar a dónde? Aquí, afuera. ¿Lo ven? Ahí. Miren, por más que me he lavado las manos, porque me lavo las manos a cada rato, el color verde de ayer no sale. Porque el color, el, los archivales son muy fuertes. Ahí está, miren no he pintado nada en el medio ustedes pueden pintar en el medio y encima tengo un esmalte porque para eso como estoy lavando cocinando, planchando todo para proteger un poco mis mis uñas estoy echándome un endurecedor que tiene como un esmalte entonces ahí es donde eh, la pintura se ha quedado y no sale miren qué bonito que Qué diferente se ve. Ahí está. ¿Están ahí? Hola, hola. Ahí están, ahí están. Ay, qué bueno. entrando. Qué pena se desconectó varias veces. Ay, sí. Ahí está. Sí, es por el internet. Definitivamente todo el mundo está usando el internet a esta hora. Es un problema. Ahí está. ¿Cómo estás, ti Esperemos, aunque sea... Aunque sea... Terminar unas florcitas, ¿no? Ahí está. Miren qué bonitas quedan. Sí, me han invitado inclusive a hacer una un karaoke pijama party de aquí me quiero meter a la ducha porque me muero de calor y, pin, y y un poco acá en el medio vamos a pintar un poquito miren, ahí en el medio un poquitito un redondito ahí y ahí ya en el medio mi idea es este poder conectarme. Esperemos que esté buena la conexión para más tarde. Ya, vámonos con las celestes. Ya. Igual que vamos a pintar primero con el sky blue y luego vamos a pintar con el paradise teal. Ya. Nuevamente. Empezamos con el sky blue que es un color suavecito. Hola, hola. ¿Cómo están? Pintamos suavecito nomás como base. Ya, ahí está. Suavecito como base. Yo ya no descargo mi tinta porque mis tintas ya están bien usadas, ¿no? Pero ustedes, si las tintas están nuevas, siempre descargan antes, ¿ya? Ahí lo ven. Ya están dos más o tres más aquí la idea es darle la va darle una base con el color más clarito que tengan. la base con el sky blue ya ahora nos vamos con el paradise teal cambiamos de dedito <risa> cambiamos de dedito ahora vamos a pintar los bordes miren cómo comienza a cambiar la flor el color siempre poniendo su dedo ahí. A ver, ahí lo ven. Ahí está. ¿Lo están viendo? ¿Todo bien? Sí. Ah, sí sale, que estoy en vivo. Perfecto. Perfecto. Pensé que no salía. <coughs> Ahí están. Las grandes, las medianas, las chiquitas. Aquí lo estoy pintando atrás, ¿no? Solo adelante. Muchas gracias por compartir. De nada. Las tenias. que dice tu piura? Vamos a compartir, vamos a relajarnos. Estos días son un poco estresantes para nosotros, pero de nosotros depende el salir adelante y que esto acabe pronto. Entonces vamos compartiendo. Ahí está ahí están las flores. Hola, Sandrita, ¿cómo están? Hola, Ruth, ¿cómo estás? Ya, y para darle un poquito de color, voy a pintar con el amarillo, el más fuertecito, todos los medios. Así nomás. Mira. Ya, hay una puntita. Uh -huh. Ahí. ¿Ya? todas las amarillitas, las este, las fucsias. Ya, ya tenemos entonces fucsias, tenemos, perdón, fucsias, amarillas y turquesas. Ahora nos vamos por las rosadas. Ajá, es lo mismo. Todo es lo mismo. Vamos a pintar primero con más que este es el pimpioni. Toda la base es bien suave. Este color, el pimpión, es suavecito. Pareciera que no pintara, pero pinta. Ahí está. Yo me compré inclusive otro pimpión y decía: Este no pinta nada, pero no, así es de suave el color es la idea darle una base suavecita ya ya está todas pintadas con el pimpión y vamos a darle el borde con el vibran fucsia Miren qué rapidito comienza a cambiar por completo la flor. Ahí está. Miren qué lindo queda. Solamente dándole un color más oscuro hacia el borde. Las más grandes, las más chiquitas. <coughs> uh -huh. El último. Ya está. <coughs> Listo. Tenemos pintadas fucsias, las turquesas y las amarillas. ¿Nos ven ahí? Sí. Hola, hola, por acá, Costa Rica, amando las artes en el papel. Ay, sí, tan bello. Saludos a Costa Rica, chicas. Y vamos a pintar esta de acá. Ya le voy a dar como base el violet, el violeta, y hacia afuera le voy a dar el cactus flower, que me encanta, es un color muy bonito. Vamos a bajar y vamos a pintar moradito, suavecito, como base. Qué bonito pintas con el, las tintas, ¿no? Ya está. Y un color más necesitamos este de acá. Uh -huh. El cactus flower. Para darle en el borde. miren qué lindo se va degradando solito y así una vez que ustedes ya agarren el truco pueden utilizar no uno ni dos ni tres cuatro colores en las flores ustedes saben que las flores tienen tantos colores tan bonitos es muy relajante hacer esto eh ahí está voy a pintarle un poquito de amarillo un poquito de amarillito ahí amarillito amarillito y me parece que le falta un poquito de amarillo a estos de acá uh -huh. digo, en la mañana me quise conectar también, no tuve suerte para la conexión ahí está listo, ya están pintadas ¿qué les pareció? y miren qué bonitas quedan lo mejor de todo es que ustedes pueden utilizar todos los colores que deseen, o sea sacar el color de flor que deseen Hola reina Te quedaron bellas sí, y eso que solamente están pintadas Falta bolearlas Ya vamos a bolearlas Vamos a usar este A ver Vamos a usar voy a... No voy a usar este negro Voy a usar este de acá Ya para que lo vean un poquito mejor Voy a agarrar este de aquí y este de aquí, el de los más grandes. ¿Ya? Vamos a echarle agüita. Vamos a empezar con este. Un poquito de agüita. Ahí está. Y vamos a bolear. Vamos a empujar, presionar. ¿Ya? A ver presionamos presionamos por aquí presionamos por aquí cada pétalo ya, listo y a la hora que le damos la vuelta empujamos hacia abajo, así así tienen que quedarles ya, todas ¿Qué dice Carmen? Si flores son únicas, son Helfer. Sí, son Helfer. Sí, son Helfer. Estoy usando las Oak Berry Blossom. Son las que más me gustan de todas las flores. Aunque todas las flores son lindas de Helfer. Pero estas son mis consentidas porque fueron las primeras que con, con las que aprendí esta técnica y fueron las primeras con las que trabajé. Entonces, para mí, estas, las Oak Berry Blossom, son las mejores, las más bonitas. Lo mejor es que puedes sacar flores de todos los colores con las tintas que tengas, ¿no? ¿Qué dice Carmencita? Acá, otra Carmen. Hola, gracias, después de la clase que tuve, he hecho mis propias flores. Mil gracias, mi cariño. ¡Ah, qué bueno! <risas> ¡Qué bueno! Me da mucho gusto, chicas. Ahora voy a cambiar por este de aquí. Voy a hacer estos, este tamañito. Vamos a echarle un poquito de agua. Qué bueno que han aprendido y que están haciendo sus, sus flores. Me parece maravilloso. Un poquito de agua. Y nuevamente presionamos. Aquí solamente es presión, ¿ya? Y luego le damos la vuelta y empujamos. Pero con fuerza, porque quiero que se, se pongan así. ¿Ya? Se, se encarrujen. Y miren qué fácil son, no son nada complicadas. Uh -huh. Ya está. Las empujamos. Y las empujamos por acá así les tienen que quedar todas, miren qué bonitas esta chiquita voy a usar el más chiquito, o sea que el que encaja en el pétalo así voy a cambiar más chiquito para darle la vuelta y empujarlo le damos la vuelta y lo empujamos así les de dar ahí está ya seguimos con las amarillas voy a mojarlas todas de una sola uh -huh. miren lo fácil que es hacer las flores voy a bolearlas todas sus sus pétalos y después les doy la vuelta así avanzamos más rapidito si, sí, muchas aprendieron en la feria conmigo en el stand de la señora Vidalina todo el año pasado estuve en la última fecha estuve con con Mabel esta, esta primera feria que iba a empezar también iba a trabajar con la señora Vidalina pero como ya sabemos todo se ha postergado ahí está el proyecto de hortensias que están preciosas también las flores así que esperemos que ya todo esto se calme y empecemos con los talleres y las ferias miren con qué facilidad y qué rapidez puedo armarlas sin problema hola Así es la reina de las flores. Así me pusieron el regla de las flores. Ya, seguimos. Más agüita. Ajá. Hola, Morita, ¿cómo estás? Carmencita, dice: Hice con recién y usé la técnica del pintado. Gracias, Cari, por tus enseñanzas. De nada, Carmencita. Me encantan, a mí también me encantan las flores. Y miren con qué facilidad las hago. De verdad que puedo leerlas y puedo seguir boleándolas. Ahí está. Una más. Es la última. Ya está. Voy a abrir un poco. Ahí está. Miren, todas ya armaditas. Ustedes las mojamos, ¿no? Pero luego se ponen como unas piedritas. Se ponen lindas. Me he olvidado de pintar las hojas. Así que vamos a pintar las hojas. Antes de seguir, estas son las hojas que les digo que a mí me encantan estas de acá las leaf estas son las que me gustan y también son muy fáciles de, de pintar a ver por si acaso pinto tres ¿ya? como les digo no vamos a terminar ahora porque estoy comprometida por el otro lado y necesito estar eh, con las chicas así que solamente las voy a pintar, las voy a armar y luego ya este terminamos, sino mañana ya a ver, vamos a pintar como las vamos a pintar, igual usamos el más clarito que es el picket pearl este de aquí, vamos a usar el más clarito para la base ya, para la base vamos a usar el más clarito ahí, pintamos la base más clarita ayer les enseñé este pero con otras hojas estas son hermosas con este se pueden hacer maravillas ¿Ya? hoy las pinto y ya mañana armamos algo, una tarjetita algo ya ¿Mm? tiene estos rulitos que me encanta la hora que la armamos y uno más Ahí están los rulitos también, los pintamos los rulitos. Y ahora, con el más oscuro, que puede ser el olive o el fern green, este que ven aquí, vamos a pintar todos los bordes. La idea es que haga una sombrita, ¿no? Mientras más oscuro es la de los bordes, se nota más. No sé si lo ven ahí. Ahí se nota la diferencia y parece una hoja de verdad. A pintar esta, ya después les enseño ya pintada todas. Bien, qué bonitas quedan, parecen de verdad, ¿no? Y ahí voy pintando los rulitos para que se vean todas verdecitas. Miren la diferencia con las que tienen solamente la base y miren la diferencia con las que tienen el borde. Ya, esa es la idea, ponerle el más clarito como base y al borde el más oscuro. Ya, y para bolear esta de aquí. Igual echamos un poquito de agua. Un poquito de agua. Voy a cambiar y voy a poner una de las más delgaditas. Esta de acá. Y vamos a bolear así. Todo el borde. Y con el más delgadito le vamos a hacer su nervadura. Así. A ver, voy a bajar. Ya. Todo el bordecito y con, la, con el palito la nervadura tiene que quedarles así uh -huh. voy a hacerlo todo primero y luego hago las nervaduras uh -huh. sí bastante trabajo pero quedan muy bonitas Algo hecho a mano queda lindo, ¿no? Ahí está. Ahí. Aquí. Y acá. Y así queda. ¿La ven? Qué bonita. Linda, ¿no? Listo. Ahí están las flores. Y las hojitas. Voy a pintar después las que faltan. ¿Ya? Lo tenemos que hacer ahora. Ahora tenemos que poner los pelos. Eso quiere decir a ver dónde dejé mis pistilitos por acá acá tengo pistilitos vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer vamos a hacerle un huequito con el punzón en el medio un huequito ahí lo ven a ver con el millón. Con el millón que hace hecho. haciendo flores. No, gracias. Gracias, flores. Gracias, chicas. Sí, la morita también así como ella también dormida ya puede pintar. Yo también dormida ya puedo hacer flores. Sí, es verdad. ¿Para qué les digo que no? Sí, sí. Es la pura verdad Voy a ir calentando mi pistola Voy a ir calentando la pistola Hola, hola ¿Cómo están chicas? Entonces, agarramos una de estas ¿Dónde está mi tijera? Acá en mi, en mi famoso mandil He metido todas mis cosas Vamos a cortar por la mitad Ahí, por la mitad y vamos a meter uno o dos pistillas. Ya va a depender del huequito que le hayan hecho, ¿no? Ya. Entonces, podemos meter uno o dos. Ya va a depender de qué tamaño de el otro. Ahí. Ahí lo ven. Ahí está. Y junto con ese, metemos las otras podemos meter otro. A ver, voy a hacer un huequito un poquito más grande, un poquito más grande para que entre este de aquí. Ahí. Vamos a intercalar y queda así. ¿Lo ven? Qué bonita. Vamos a ponerle un puntito ya está funcionando este porque ya encontré su tapita. Un puntito de gomita acá para que agarre bien y también acá. Ahí, un puntito de goma y listo. Ahí queda. Igual este. A este le voy a poner solamente uno para que se vea bonita. Cortadas por la mitad, ¿ya? Ahí por la mitad. Solo una, entonces un poquito de goma y abajo ahí queda. Ya, si quieren, pueden mezclar uno grande con uno chiquito. Gracias por lo de la reina de las flores. Tanto me han vacilado el año pasado de reina de las flores. <ríe> ahí está. No saben cuánto me he demorado para poder conectarme. No saben. Era para que la conexión sea temprano. A ver. Tratar de hacer ligeramente grandecito el huequito. Por si quieren meter dos o tres, ¿no? Ahí está. Listo, a ver, uno más grande y uno más chiquito. Igual un poquito de silicona acá y un poquito de silicona acá. Ahí hay tres florcitas. ¿Ven? A ver, vamos a hacer este de acá. Igual los huecos, pero voy a hacer huequitos grandecitos ¿sí? porque voy a poner más, más de uno. Ajá. Estas todas son grandes, por ejemplo. Aquí el hueco puede ser grandecito. ¿Para qué? Para poner, no sé, pues, dos, tres, tres. O sea, que hayan seis. Así doblamos. Y vamos metiendo uno por uno. A ver, a ver, a ver. Vamos a cortar acá. Uh -huh. la idea es que entren varias a la vez uh -huh. ahí podemos meter porque el huequito que hemos hecho es grandecito ahí está bien y lo mismo hacemos con las que vienen Intercalando, siempre intercalando. Ahí está. ¿Ven qué bonitas quedan? Siempre poniéndole un poquito de silicona o de goma en el medio. Ahí está. No voy a continuar porque si continúo no voy a poder avanzar y hacer la otra actividad que tengo que hacer. Así que lo que me queda ahorita es escarchar y ya mañana las armamos, ¿ya? Ahí está mi goma líquida, un poquito de la goma líquida. Como les digo, más de 40 minutos tratando de conectarme. Las metemos, las bañamos. A ver, ahí están. Qué bonitas quedan, ¿no? Igual estas pintamos, luego las bañamos. Mm, y esta chiquitina, que tiene uno solo también ahí está y la hoja igual la hoja también tiene escarcha vamos a escarchar uh -huh. Ajá. ahí está ya están las hojas y las flores estas vamos a armarlas bonito ya mañana porque ahora ya no me da el tiempo chicas pero se las voy a poner por aquí para que la vean miren qué bonitas quedan imagínense en una tarjetita acompañando en la portada de un álbum quedan muy bonitas ya Ajá. Disculpen no terminar. Tengo varios moldes de esas. Lo trabajo. Están bonitas. Ahí están. Las dejo. Necesito ir a la pijamada. <risa> yo y mis actividades. Y encima tengo que darle de comer a mis hijos. Espero poder conectarme para la pijamada. Es una, un karaoke que me han invitado. Donde yo voy a hacer la... La este... La que haga la ceremonia. <ríe> Yo voy a ser la que voy a cantar. Muy bien, chicas. Mañana me trato de conectar de repente un poco más temprano, viendo cómo, cómo está la conexión, para poder mirarlas y las vean las demás ya armaditas. Ya se las voy a mostrar armaditas. Y de repente un taxito o algo que podamos hacer con estas flores. Pero ahí las pueden ver. Miren qué bonitas que. Ya. Bueno, disfrutado un poquito. Está lindo, Cari. Muchas gracias por tu tiempo. De adaptar preciosas, gracias chicas sí, con mucho cariño para ustedes ya mañana me conecto espero que esté mejor la, las redes y poder conectarme temprano y terminar de repente eh, un taxito o una tarjetita, no sé lo que pueda llamar eh, estas flores ellas, ¿no? Ya. pero quería enseñarles ya teneditas. bueno las dejo voy a subir un poquito acá la cámara ahí, para que las vean a la hora que las pegue, también van a ver las que son diferentes, para que se puedan ver así grandotas, ¿no? que se puedan ver como si estuvieran saliéndose realmente son muy bonitas muchas gracias gracias a ustedes un besito buenas noches y nos vemos mañana, Dios mediante bye bye